Yo dije que había que descontarle a los maestros. Está en el aire, eh, me movieron el aire. Eh, que había que descontarle a los maestros, pero fue modo de chanza. Entonces mi hermana, que es maestra, ay, ay, ay, me llama, ay, ay, ay. me escribió y me dijo eh, que sea la última vez que te parezca aquí en mi casa a comer chambre. Entonces retiro lo dicho. Ya, que, ya no le ya ah. no puedo preguntar a los maestros. Eh, no, no voy a poner en juego pudo el chambre. Más, pudo sí. más el estómago que el convencimiento. Ah, el chambre, Pero, no, lo, el chambre no entra en juego, así que cero descuento es para sí. los maestros. bien. Que bueno, no quiere nada con un a propósito, no, de, a propósito de maestros sí. y descuentos y de chambres de por medio, nada, aquí, nosotros aquí. tenemos acá a Sisto Gavín. Sisto eh, Gavín, quien es el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, un alto dirigente de esa institución, maestro de mucha experiencia, de muchos años y con un conocimiento cabal acerca del tema o de los temas, sobre todo el tema de, la, de re ingresar a las aulas de manera semipresencial. El tema de los dispositivos, el presidente ayer dijo, cito, antes de que tú saludes a la gente, que se habían entregado 65 mil eh, a equipos a los, a los maestros y 265 mil dispositivos a maestros y 118 mil para estudiantes. Bueno, yo me imagino que estamos prácticamente equipado porque hay más de 65 mil maestros en este país. Buenos días, Sisto. Buenos días. Placer buenos días. tenerte acá. Sí, buenos días, Amado. Buenos días, Francis, a Yayan y a toda la comunidad educativa y a la población en sentido general. Buenos días, eh, Sisto. Eh, bueno, lo primero es que eh, un presidente de la República, por su alta investidura, debe tener cuidado al momento de manejar cifras que le ofrecen sus ministros, que se supone sí. que el ministro de Educación, ¿verdad?, le nutre, como cada ministro y cada funcionario, del tren gubernamental al señor presidente. En cuanto a, las, a la cantidad de docentes, sí, eh, la nómina eh, actualmente de maestros y maestras activos anda en los 90 mil docentes y... Eh, unos 15 mil docentes eh, jubilados y pensionados, unos 15 mil, o sea, estamos hablando de 115 eso mil quiere decir, profesoras y profesoras eso jubilados, decir que lo, que los activos equipos, y pensionados. Eso quiere decir que los equipos móviles están ahora en manos del 75 u 80% de los de los eh, docentes actuales. Ahí voy, ahora bien. 65 mil. Ahora bien, respecto a, lo, a, la, a las lactos entregadas, en la actual gestión del Ministerio de Educación continuó entregando, porque la, la anterior gestión había entregado 32, a 32 mil profesores, y entonces la actual gestión terminó de entregar eh, lactos a esa cantidad de docentes que señaló el presidente. Ahora bien, ¿dónde que quiero hacer énfasis sobre la cifra? 33, Para los estudiantes para los estudiantes. Dice que hay 118. O sea, no 000. hay, no, no, nosotros no hemos conocido a dónde el Ministerio de Educación ha entregado la actual gestión, lactos a estudiantes. 118. Porque, 000, porque el actual 000. Ministerio de Educación lo que hizo fue eh, concluir el proceso de licitación, pero ni siquiera ha traído las lactos para los estudiantes. Entonces, Entonces ¿sí? no sé si el presidente se estará refiriendo a las entregadas en, en los procesos anteriores a los estudiantes, porque hasta el momento no hemos visto al Ministerio de Educación encabezado por el maestro Roberto Fulcar entregar el acto a estudiantes. ¿Mintió entonces el presidente? Bueno, le mintieron al presidente y él acaba de mentirle a la nación, porque es que recuerden que hace apenas unas semanas salió la denuncia de que el proceso de licitación... Sí. Para la compra de la, la adquisición de las computadoras, eh, eh, costó más que la asesoría al PNUD y la asesoría a otras instituciones eh, privadas y organismos internacionales para la modalidad no presencial, costó más que la eh, costó más que la licitación de las computadoras. Pero, a, en, ¿a dónde hemos visto una jornada del Ministerio de Educación entregándole actos? La actual gestión a los estudiantes La de los profesores sí, recuerden Incluso aquí sí, claro. se pasó imágenes todo, Pero la de los estudiantes no Porque el presidente en, su, en, en el primer discurso eh, de juramentación al país Dijo que sí, que serían entregadas las lactos a cada estudiante en el país Pero no hemos visto eh, que se hayan entregado lactos a los estudiantes. No, y ni si se no, van a entregar tampoco, porque si no, las no, estudiantes, ni siquiera se han comprado. Y si no, las autoridades nos podrán desmentir, pero a estudiantes, a estudiantes, a alumnos y alumnas, a menos que no me desmientan. Eh, sexto, el presidente de la República habló de que no habían encontrado ningún plan, de que en las autoridades pasadas no habían dejado prácticamente eh, nada preparado en ningún en ningún ministerio, en, en ningún sector. Eh, pero vemos que se, es, de esas computadoras a las que hace referencia usted fueron entregadas una parte por el pasado gobierno y otra parte por este gobierno, pero que ya estaban en, en almacén. Eh, ¿Entiende usted que no, que, no, que no dejó el gobierno pasado ningún plan? Bueno, eso lo dijo también, lo denunció también el señor ministro de Educación de que no había encontrado ningún plan. Eh, recordemos que eh, en el Ministerio de Educación, lamentablemente, tanto las autoridades anteriores como las de ahora, sí. se han caracterizado por importantes niveles de improvisación, de inmediatismo, del día a día. Y en educación, que es donde debemos saber planificar, se supone donde más debemos saber planificar, no puede imperar la improvisación. Entonces, claro que eh, han habido planes por momentos, han habido programas por momentos, Montan un programa ahora. Mira, la experiencia que vivimos, que viven los directores de los centros educativos, los miembros del equipo de gestión y los maestros, la experiencia que vivimos con el MINER en el país es que ahora te envían una acción y entonces a la media hora te están enviando otra que contradice la que ya te enviaron. Entonces, hay que superar esa etapa que están eh, de improvisación eh, permanente en el Ministerio de Educación y sobre todo de que en este país debemos aspirar a una real y verdadera institucionalidad, a la continuidad del Estado, recordemos aquí cada gobierno quiere implementar un plan distinto en, en educación y en todas las áreas, si hubiésemos cuando el primer plan decenal si ese primer plan decenal de, de los años 1992 93, que quien les habla participó como dirigente estudiantil eh, no hubiese sido interrumpido Estuviésemos hablando de otro sistema educativo Sin embargo Ahí vino entonces el gobierno de Hipólito Mejía En ese momento Milagro Jortivo como ministra de Educación Y dijo bueno eh, Un plan ahora eh, a 10 años Y entonces viendo el otro gobierno Otro plan a 10 años Y cada ministro y cada presidente llega con su librito Eso no significa Que cada gobierno tenga sus particularidades En términos de las políticas Pero la continuidad del Estado tiene que darnos a nosotros una política institucionalizada en el sistema educativo, independientemente de los cambios de gobierno, pero no desmontar todos los planes que un gobierno tiene y, y entonces asumir que como que no, que todo ya es tabla rasa y que entonces no. Hay luces y sombras en toda gestión y claro está. Que la gestión anterior, como lo he dicho aquí muchas veces, fue mucha espuma y poco chocolate. Sí. Aquella llamada revolución educativa. Eh, ¿Vale? Parece ¿sisto? que tú, que tú le diste a Agustín, eso lo dice San Agustín en Civitas de Ajá. que el hombre nace tabula rasa. O es sea, sí, la sociedad que lo da. Una discusión muy bien. Sí, muy vieja. Sí. Aquí ha habido una situación la semana pasada que copó la atención. Ya sabemos que no tenemos completa la tecnología en manos de los estudiantes, ni tenemos los mecanismos para que esa tecnología llegue a los estudiantes porque aquí no hay el internet suficiente. No y no se ha licitado más. Y no se ha licitado más, más equipo. Pero hay una cuestión que a mí me preocupa y es que el Consejo Nacional de empresa decidió aperturar... El Conecto. No, de Educación. De edu Consejo de Nacional de Educación. O el Conet que lo planteó Ah, el no, Consejo no. Nacional el de, no, educación. El, el no de Educación Sí, sí, pero que el Conet lo propuso también pero que, Entonces luego el Consejo aquí Nacional aquí de Educación Una frase Que uh -huh. el Consejo Nacional de Educación Ahora es Consejo Nacional de Empresas Porque ha sido el que lo ha propiciado Lamentablemente todo Lamentablemente así es Entonces Te voy a decir Nosotros qué. tenemos luchas inmensas Y ustedes también Que no nos está resultando en favor De la educación en real Y efectivamente Ay, Cuidado con lo que tú vas a decir. Cuidado. ¿Cuál sería la reacción correcta para una realidad aún no muy clara de una pandemia y siendo o convirtiéndose en un posible regreso sin control de la pandemia en vectores de infectación estos niños? Mira, lo primero es dejar claramente establecido que el magisterio que la ADP, eh, ¿quién no quisiera volver a la clase presencial o semipresencial? Todos y todas quisiéramos volver. Ahora, ¿en cuáles condiciones? En condiciones seguras, en condiciones que garantice la vida, porque como dice un teórico de la educación y la pedagogía, John Dewey, se educa para la vida, no para la escuela. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que no es verdad que como ha planteado y ha presionado EDUCA, que es una institución que no es del sector educativo, sino del sector financiero y empresarial, y se ha blindado como que es una institución interesada en la educación pública y parte de la cúpula empresarial del país, que presionan por el concepto de colocar primero el negocio y el interés particular por encima de la vida de 2.8 millones de estudiantes de más de 70 mil docentes que irían a las aulas junto con los estudiantes y, más de, eh, y miles de trabajadores administrativos. ¿Cómo es posible que sin, sin, sin ni siquiera concluir apenas ha iniciado el proceso de vacunación en el país? Y sin vacunar a los docentes en la primera y la segunda fase, Podemos regresar a presencialidad con estudiantes. Pero el presidente ¿Eh? anunció ayer, eh, bueno, el sábado, el proceso de vacunación de los profesores. Lo incluyó en la primera, fla en la primera fase. Sí, y, y es correcto. Ahora, nosotros hemos dicho, bien, que inicie ese proceso de vacunación. Ahora, cuando ese proceso de vacunación termine, entonces nosotros estaremos en plena disposición de manera gradual y procesual. Ahora bien. El 36% de los centros educativos de la República Dominicana no cuenta, tiene dificultad con el agua y no tiene lavamanos. No son 400 centros, como dijo el ministro. Es el 36% de los centros a nivel nacional. Pero además, tú sabes lo, lo que implica preparar protocolos para cada uno de los niveles. Pensemos solo en el nivel inicial, en principio, de los más pequeñitos. Para tú garantizar un protocolo seguro con mascarillas, con higiene, con gel, con los fondos descentralizados en los centros educativos, que no llega el dinero a los centros desde abril del año 2020. Necesita... ¿Tú sabes cuál es ese dinero? Ese dinero es el que, el, el que llega a la junta de cada centro educativo, sí. que permite que el director del centro, junto con la junta descentralizada, los problemas. resuelvan los problemas en el centro y cree las condiciones entonces. Pero, pero, pero hay una cosa Entonces hay una cosa que tú hablas de abril del año pasado pero ya en ese momento estábamos en pandemia Pero y no eh, hemos vuelto a la sala. No, pero que en abril sí, en pero, enero no se había dado ni siquiera el que correspondía del año anterior. Sí, pero con eso te quiero decir que ni, ni dieron el con año una pasado, mentira. ni tampoco una este año. Entonces, ni tampoco bueno. este año. Pero sí. además Amado, ¿por qué esos fondos debieron eh, seguir, seguir, seguir llegando. Porque sí. el ministerio debió aprovechar todo este tiempo de no presencialidad para, lo que yo para reparar bien, las escuelas. Reparar. Tengo y, una Yo no, creo que, no, que hay una partida bien, de 3, bien, 3 mil millones de pesos que estaban dirigidos al, al, al reacondicionamiento de los centros. Y escuchen bien, con toda propiedad. Que en principio no era esta administración la que le correspondía, sino a quien tenía. Eh el control del okay. gobierno y en pandemia, y que a no la, estaban a, trabajando. Vamos a ver, y con es con toda la quieres, contundencia le voy a decir bien. lo siguiente y las autoridades si quieren me pueden desmentir también, okay. que señalen un centro educativo en el país que esté siendo intervenido en este momento. Intervenido, intervenido para, para reacondicionarlo. Re re pa, con el agua una, potable. Una pregunta sí, no. Con ¿Qué, el inodoro. Qué, con los baños. ¿hmm? Okay. Con la energía eléctrica. Okay. Con... Y, y además recuerda que cuando existan las condiciones para volver a presencialidad, semipresencialidad y virtualidad en ese modelo que la DP cree, o sea, en un modelo híbrido, sí, no puede sí. ser presencial, todo, Exacto. semipresencial, todo, virtual, todo. No, tendremos necesariamente que adaptarnos a un modelo híbrido que combine los, las tres realidades, las tres porque nosotros nos oponemos a los, a, a, a, al, a, al regreso a la presencialidad, semipresencialidad y virtualidad, al modelo híbrido, pero es que tenemos que crear las condiciones. O sea, no puede ser con la prisa que lo planteó Educa de que al primero de marzo hasta el día, no porque ven acá. Ahora es que el ministerio qué, ¿qué, qué anunció el ministro, qué anunció el ministro, qué anunció el ministro en el día del Consejo Nacional de Educación anunció que en esta semana es que ellos tendrían listo una propuesta de cronograma. La ADP discutió no. El pasado jueves, en su Comité Ejecutivo Nacional, constituyó cinco comisiones que el ministerio solicitó para ver y estudiar ese cronograma. Sí. Y la ADP, como siempre, se va a integrar. Incluso yo formo parte de la mesa central técnica del sindicato, uh -huh. que junto con otros compañeros, que vamos a ir al ministerio a ver cuáles son las propuestas, cuál es el camino que están planteando. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado?, Recordemos que las presentes autoridades han hablado de una alianza público-privada, sin embargo, esa alianza público-privada y en educación se está expresando de manera muy firme y contundente, muy profunda, es imponiendo lo privado por encima de lo público. El Fíjense partido. cómo el presidente sí. dice que ahora van por el agua, ¿eh? sin rubor en el discurso del 27 sí. de febrero. Dice que ahora van pa, con un proyecto para el agua. Bueno, pero tienen... Eh, entonces, en educación, EDUCA y otros otras instituciones y otros sectores del sector, eh, el, o sea, el sector privado ha estado marcando la dirección, la direccionalidad de la gestión del, del maestro Roberto Fulcari. No es que el sector privado no esté... Porque forma parte del Consejo Nacional de Educación. Sixto. Ahora, ahora, ¿quién es que dirige, constitucionalmente hablando, el sistema educativo del país? Es bueno, el, el, de el Ministerio de Educación. Entonces, ¿Cómo es que EDUCA va a solicitar en el y propio el Consejo que a ellos le permitan dizque, asumir un plan piloto de clase presencial? ¿No, ¿No cree usted que se está vendiendo como un candidato nueva vez, se está utilizando el 4% para candidatearse? No está descartado eso. Ah, sí, bueno. sixto, de mi parte, una última pregunta. Vemos que los maestros han hecho un gran esfuerzo Por llevar el conocimiento a los estudiantes A través de videollamada De audios de, de Whatsapp Muchísimo por cierto eh, Hay que sentarse a escuchar esos audios de, de los maestros Pero es la intención verdad de los maestros De acuerdo a la inversión que se ha hecho En estos 3-4 meses ¿Cuál es el porcentaje que usted eh, puede si se quiere decir de los aprendizajes que se ha conseguido ¿No? 80% 50, 60, 30, 20 con bueno, este año escolar a distancia bueno mira lo primero es lo siguiente tu pregunta me permite puntualizar mm. algo porque hemos visto algunas bocinas eh, Ay, nacionales hay porque, bocina, porque, este porque antes habían bocinas pero ahora hay bocinas también okay. diciendo bueno. que bueno. el magisterio lo que es vago, lo que no quiere trabajar, eh, porque está planteando volver a la, no volver a presencialidad con la presión con que lo plantea parte del sector privado. Sin embargo, quienes los padres y madres de familia lo saben muy bien, los esfuerzos que han hecho los padres y madres, los esfuerzos que hemos hecho los maestros y maestras a toda hora, mañana, tarde y noche, entrando sí. en contacto como se pueda, con los y las estudiantes, y los estudiantes haciendo preguntas, interrogando a cualquier hora, sí. y cualquier día de la semana, incluyendo sábado, domingo, y día de fiestas. Entonces, sí, sí. si bien es cierto, porque no se puede negar, que la actual modalidad ha dejado, a, se ha hablado de 20.000 estudiantes que no han podido conectarse, que no han podido entrar con el sistema, pero entonces, ¿qué pasa? Tú no puedes salir, de ese problema a entrar a un problema mayor y creer que ese problema de deserción tú lo vas a resolver en dos o tres meses o en el tiempo que le resta al año escolar, porque hay dos tipos de deserción. Hay una, una deserción temporal y hay una deserción definitiva. Hay una deserción definitiva, que es cuando el jovencito, decide el estudiante no decidió ya no, decide no estudiar. Ahora, hay una deserción no, temporal... No podía poner que, reggaetonía a ver si correcto. me va a dar también como el alfa. Exacto, sí, pero... Sí, Oye, sí, sí, que que no, hay una deserción temporal... mucha vuelta a la pregunta. No, espérate, hay una deserción temporal... ¿Cuál es el porcentaje? Espérate, voy ah. para allá. Hay una deserción temporal, hay una deserción temporal que es la que provoca una situación coyuntural como la pandemia. Entonces... Tú no puedes verla como una deserción definitiva. Bien. Ahora, a principio del próximo año escolar, que nosotros hemos dicho que esta modalidad, que este año escolar debe terminar con la actual modalidad, sí. pudiésemos asumir un plan de reforzamiento para nivelación de esos estudiantes y ver ser, entonces eso debe ser lo mira, pero que Pero sobre el porcentaje la pregunta, es, vamos, ¿cuál es el vamos, porcentaje? Sobre el porcentaje, óyeme bien. Juégatela. No, Robert dijo aquí, dirigente no, de la DPS, no, no, un 20%. No, ¿Cuánto bien, le das tú? Óyeme bien, óyeme bien, óyeme bien. Óyeme bien. No podemos aún, porque el tiempo, el tiempo, este año comenzó en noviembre. Sí. ¿Cuántos años? ¿Cuántos meses llevamos? Cuatro. Cuatro meses. Ahora es el momento de evaluar a los cuatro meses yeah. esos niveles de aprendizaje. Cito. Nosotros acabamos de elaborar un instrumento para eh, evaluar esos es, ese porcentaje. Entonces okay. te lo haremos saber desde que ese instrumento esté listo esta semana. Mira, okay. mira, hay una cosa. Okay. Al final no no quiero quiero... La terminamos y... la, la entrevista, pero yo quiero, quiero darte ese un dato. Este instrumento. ¿Qué pasa con los equipos, claro, los equipos móviles de los estudiantes cuando termina el curso? Te, lo, te hago la pregunta porque he visto sí, en, claro una, en, una, en, en un mercado digital que tiene Facebook, se llama Marketplace, he visto vendiendo equipos digitales como ese. Ese es un Dame equipo velo. de lo que ustedes Dame usan. Velo. ¿Verdad? Dame Va, vamos a verla. Yo lo mandé la foto a la tablet, por favor. Sí. Entonces veo, verla, veo que están vendiendo los equipos. No es el primero que veo vendiendo. Eh, eh, entonces pregunto. El, el, el es una sociedad tramada, tú sabes. una okay, sociedad sí. no. De, eres... Debería el ministerio eh, tener una m acción, Mírala ahí, la, la computadora. Ese está per... en Marketplace, precisamente con el perdón tuyo, cito. Sí. Precisamente es un Franco Macorizano que le está vendiendo. 4 mil pesos está pidiendo. El... Claro, no le costó nada. En, este caso, en este caso, ustedes dos son, ustedes Ay, tres son no. abogados, los tres. Sí. ¿no? Claro. Pero en este caso, ese es un delito. Sí, pero claro. Entonces claro. el ministerio debe perseguir. ¿Por qué? Un padre de familia o una madre que se preste, o algún familiar de un estudiante, o el Porque propio estudiante, a, hijo, a vender un computador de eso, debe ser. Procesado, procesado, claro Porque realmente eso sí, es imperdonable Alguien pregunta que qué va a pasar con los equipos que están dañados quise Que la de un hijo eh, Se le puso la pantalla negra Como al mes Que quisiera saber qué hacer con Hay ella. un procedimiento lamentable ¿Mm? Del ministerio de educación con ese caso lamentable. tenemos Hay profesores Que también se le han dañado sus equipos Y, y el ministerio no, teni, no tiene A pesar de que existen los dinamizadores TIC Y los técnicos regionales Y distritales de informática todo lo envían a la capital. O sea, a usted como maestro, como estudiante, le dicen esa computadora, usted debe llevarla a Santo Domingo ¿Qué? para que allá no, no sea que ser. la reparen. Debe tener el ministerio un capítulo en cada regional claro, para que ese tema. resolver ese técnico. problema técnico. Bueno, ¿Por qué no señores. Técnico? Pero recuerda señores. que ahora el presidente de la república acaba Eric, de... Tu, tu, tu, tu. El presidente de la república ahora acaba de... Eh, de disolver a República Digital Y entonces se llevó Estableció otro programa en el Palacio Nacional habrá que, ver, habrá que ver Cómo, ¿Cómo el Ministerio llama? ahora va a manejar esa parte Bien, gracias pues, Cito... amado, amado me disculpa Pero es que cuando yo estoy en este programa Como que no me considero tan entrevistado No, no ya no, no, entendí y te, como... te, bueno, te entendemos, te, entendemos, te entendemos, Cito. Sí. Gracias por venir como siempre hermano Señores, sí, estuvo con nosotros Cito Gavín, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores eh, una entidad que luchadora de toda la vida A veces dice cosas que uno no está de acuerdo Pero regularmente eh, ADP siempre ha luchado por, por una educación de calidad en la República Dominicana Nosotros volvemos en breve, no se vayan Hay más contenido Gracias y